It can crash, be my friend. Bienvenidos a un nuevo pie Productive, my friend. En el vídeo de hoy voy a cambiar un poco el esquema de los vídeos porque os quiero explicar cómo ser productivos, pero vendiendo más, porque en las empresas también se necesita vender más. Quiero explicar uno de nuestros productos estrella, que es ayudar a nuestros comerciales a vender más. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros comerciales a vender más? Cualquier empresa normalmente tiene un comercial o alguien que hace las veces de administración y comercial o tiene varios comerciales. Pues nosotros tenemos un producto, Noniad, que ayuda a esos comerciales a vender más. ¿Cómo? Pues muy fácil. ¿Sabéis la publicidad que te persigue? Que, por ejemplo, tú visitas unas zapatillas en Amazon o en cualquier e-commerce y luego te empieza a perseguir esa publicidad por otras webs. Pues eso es lo que queremos hacer nosotros también. Pero esa publicidad solo va a perseguir a los clientes de vuestros comerciales. Pongamos un ejemplo. Una empresa tiene cuatro comerciales y cada comercial tiene 200 clientes. Si cada comercial tiene 200 clientes, nosotros vamos a hacer publicidad para que solo le persiga a esos 200 clientes. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil, esto se llama retargeting. No quiere decir otra cosa que vamos a impactar, por ejemplo, con 10 banners al día a esos 200 clientes. ¿Cuántos banners al día? 2000 banners. Y entonces esto puede costar más o menos unos 2 euros al día y tenemos a nuestros clientes que naveguen por donde naveguen, nuestra publicidad les va a perseguir por todos los sitios. ¿Qué conseguimos con esto? Uno, que recuerden la marca. Normal, ¿no? O sea, recuerdan la marca porque están leyendo, por ejemplo, el periódico de su ciudad... Están leyendo el marca, están leyendo cualquier periódico y ven, por ejemplo, pues nuestra marca. imaginaros que tenemos una distribuidora de rodamientos. Ese cliente, que es el de compras, por ejemplo, en un taller, pues está viendo todo el día nuestra marca de rodamientos. Entonces, asocia esa marca, por ejemplo, que ha leído el banner en el país. Entonces se crea una autoridad de marca muy grande porque ve nuestra marca de rodamientos en un periódico de tirada nacional. Dos ayudamos al comercial a ir recordando a ese cliente, por ejemplo, pues que tiene que hacer algún tipo de pedido al ver más veces publicidad el cliente puede recordar así ah, ya me acuerdo podemos comprarle a estos tres podemos conseguir que si queremos transmitir no solo venta sino otros valores de la empresa como puede ser por ejemplo la calidad el servicio también podemos tener otras campañas para que no sean todo el rato los mismos banners sino que por ejemplo un día vean un banner de que tenemos una oferta de rodamiento pero al día siguiente que vean un banner de que somos los mejores rodamientos del mercado o al día siguiente que servimos en 24 horas esos rodamientos pero es una publicidad tan barata que por dos euros al día podemos impactar con 2.000 banners a esos 200 clientes, por 2 euros al día, o sea que son 60 euros al mes y ayudaría a esos 4 comerciales a vender muchísimo más, esto lo hacen las grandes marcas, las grandes marcas porque como todos sabéis entráis en un e-commerce y os empieza a perseguir la publicidad, pero pymes que tengan comerciales no lo podían hacer hasta ahora porque no tenían la posibilidad ni ninguna herramienta como unidad a su alcance, entonces yo lo creo una herramienta súper necesaria que todas las pymes que se dedican a vender cualquier cosa tendrían que tener tres cuatro campañas de esos banners persiguiendo a sus principales clientes. No obstante las empresas no tenemos tantos clientes o sea podemos llegar a tener pues no sé 300, 400 clientes y son empresas pequeñitas y por un coste entre 30 a 60 euros podemos estar completamente todo el mes recordando a esos clientes que existimos para que nos vuelvan a comprar y sea un cliente recurrente. Así que si queréis descubrir o queréis probar el producto ya sabéis que aquí en la descripción podéis solicitar un cupón si no os habéis registrado nunca ONIAD y probar la herramienta de retargeting para ayudar a vuestros comerciales a vender más. Y no os olvidéis de suscribiros dándole a la campanita y también de darle al like si os ha molado el vídeo. Vamos a cambiar un poco el rollo de los vídeos y ya veréis cómo os va a gustar muchísimo más. ¡Hasta luego!